Sí lo que me gusta más allá de las letras más allá de la melodía que generalmente son como cosas más internas y personales lo que más me llama y lo que más me atrae es la hora de tocar el momento en que estás frente a un montón de gente y logras hacer sentir algo o sea es como ese gener... ese, ese momentito de intimidad en que básicamente puedes estar en pelotas de alma y dar lo que tenés, es como eso. Y bueno, además de que en los momentos en que estás ahí es un gran momento para poder transmitir, o sea, con todo lo que está pasando en el país y en el mundo, más que nada en el país en este momento, como que poder tener esa instancia y hablar sobre lo que pasa es importante, porque es uno de los grandes medios que tenemos para transmitir. Más allá del hecho de ser mujer, el encontrarme en espacios de trabajo dentro del arte es como lo mismo en todos los sectores, sea dentro de lo que es exponer, sea dentro de lo que son los espacios de organización. Siempre va a ser más difícil que te escuchen, siempre va a ser más difícil poder aportar, siempre va a ser más difícil poder sentirte cómoda en hacer lo que, o plantarte y plantearte. ¿Cómo querés construir dentro de los espacios? Sea la disciplina que sea, sea la organización o lo que sea. Siempre va a ser más duro, pero tenemos que estar juntas. Como que va por ahí. Transitarte. Creo que es como hurgarte. Como que pasa por escucharte, por leerte, por saberte. Recorrerte, como poder darnos la posibilidad, como mujeres precisamente, siguiendo la línea, eh, destaparnos de nosotras mismas, de nuestros pudores internos que no nos dejan transmitir, que no nos dejan construir, volviendo a lo de los espacios. El poder escucharte, el poder decidir Quién sos, decidir qué es lo que querés hacer, qué es lo que querés transmitir y cómo querés luchar, son las cosas que te arman y te dan armas para hacer de nuestras trincheras un mejor lugar. Eh, traje arena, una montañita de arena. La arena para mí es sur, la arena para mí es... La familia, y la familia no solo como mi familia, sino la familia como toda la gente que está conmigo y cerca mío desde hace mucho tiempo. Es como la huella, es como el hogar, es como eso. Es algo que siempre está en mis bolsillos. <tose>